Compis. Mirad, estaba grabando el vídeo eh, sobre eh, los tejidos elásticos y bueno, pues había estado nombrando a Loli Millán eh, de Manuel y Lolis, y pues no sé, me pareció oportuno pedirle permiso para nombrarla en mi canal, porque ya sabéis que a veces los malos entendidos pueden llegar a hacernos. Eh, cometer algún error. Y, y bueno, pues que yo quería hablar con Loli y decirle que si me autorizaba para nombrarla en mi canal, hablando pues de los tejidos que ella nos ofrece para hacer las muñecas, sobre todo los tejidos de muñequería, que ella los tiene preciosos, y también los tejidos elásticos, que es donde más problemas, digamos, estamos teniendo. Eh, una vez que hablé con ella, le comenté que bueno pues tenemos algún proyecto en mente y tal para hacer en el taller y, y bueno no solamente que por supuesto me autorizó a nombrarla en mi canal sino que me ha regalado estas telas mirad eh, loli me mandó un paquetito y quiero que veáis los tejidos que ella nos ofrece parte de los tejidos que ella nos ofrece mirad eh, ha hecho una selección de tejido rígido y tejido elástico como veis eh, nada que ver con los tejidos que yo os he estado comentando en el vídeo anterior que también os dejaré los enlaces eh, son tejidos especiales para muñequería y son sumamente delicados me encantan Loli me ha mandado tres tonalidades no sé si así lo veréis bien voy a buscar un papel a veces eh, el color cereza de mi fondo puede cambiar un poco las tonalidades mirad aquí seguramente que lo veréis mejor ella me ha enviado un color piel un poco subido un poco más salmón un color piel más natural y uno morenito que este me encanta y quiero decirte Loli, que lo voy a hacer voy a tener una muñeca un poco morenita porque es que es un tono que me ha encantado eh, son súper bonitos eh, esto lo voy a guardar porque vamos a seguir hablando de los tejidos elásticos eh, pero de verdad gracias Loli por tu generosidad y, y sobre todo de verdad que no había tenido la posibilidad de mirar este tipo de tejidos y me encantan son súper súper bonitos tienen un tacto que es muy suave bueno pues eh, Loli me envió también estos tejidos elásticos os, os había comentado os había comentado en el vídeo anterior que Loli eh, lo que ha conseguido es tener un tono eh, para lo que es la cabeza para hacerla tipo soft pero ese mismo tono lo ha llevado a, a un tejido rígido digamos para hacer esa combinación que yo os comentaba eh, por ejemplo mirad aunque se ven diferentes cuando este tejido elástico está relleno de, de guata del relleno que, que utilizamos coge el, la misma tonalidad que este otro eh, estos exactamente igual, o sea, Loli ha tenido digamos eh, esa, esa precaución, ese, esa imaginación para llegar a hacer el mismo tono en, ambos, en, ambos, eh, en ambas texturas y de verdad que cuando se rellena es que es exactamente el mismo tono, bueno pues estos son los que ella me ha enviado eh, son como una malla, pero es eh, mucho más resistente que la, la licra que yo os estaba enseñando, esto es una licra de algodón, es bastante resistente incluso a la hora de coser, y esta es un poquito más delgada, pero eh, es lo que os digo: cuando para hacer las muñecas soft, veis aquí se transparentan los dedos. Bien, pues cuando esto lo tenemos relleno y hemos terminado de hacer nuestra muñeca conseguimos el mismo tono que en el tejido eh, rígido o sea, ya os digo que no sé eh, loli claro lleva muchísimos años <ríe> eh, metida en este mundo de la muñequería y sabe latín que digo yo no y entonces bueno pues gracias a ella los demás podemos también pues eh, dejarnos guiar por su, por su sabiduría porque es verdad que lleva muchísimos años en este tipo de, de trabajo es su trabajo es su vida pero ha desarrollado técnicas súper buenas eh, bueno pues eh, yo lo que quería deciros es que lógicamente aparte de, de los tejidos que yo ya os he comentado y además os dije que son tejidos que yo utilizo normalmente creo que a partir de ahora voy a utilizar estos que me gustan más pero eh, muchas veces en según qué países es muy difícil encontrar los mismos tejidos en unos sitios que en otros. Y bueno, pues eh, como ayuda a lo que es eh, diferentes países. Y sé que Loli eh, también envía a, a diferentes países. A algunos sé que es muy difícil por el tema de aranceles y el tema de, de aduanas, pero sé que en algunos sitios sí que llega. Y, y bueno, pues simplemente quería esto enseñaros. Eh, los tejidos que ya tiene que ya os digo me gustan muchísimo me, me han encantado son eh, pues eso los tejidos de muñequería que, que hacen que las muñecas sean pues eso súper suaves y súper bonitas eh, bien pues eh, yo solo quiero daros las gracias por, por la acogida que están teniendo estos vídeos de iniciación a la muñequería y también pues quiero dar las gracias a loli Mirad, es que de verdad se me van los ojos es que cuando veo estas cosas tan bonitas fijaos la textura que tiene este esta, esta licra que es súper finita fijaos la diferencia veis hay una diferencia no se apreciará en la, en la cámara pero esta por ejemplo de loli es eh, mucho más elástica y mucho más suave incluso que la que yo os había enseñado anteriormente que sí que nos viene muy bien cuando no podemos acceder a según qué tejidos pero que lógicamente eh, tejido de muñequería es tejido de muñequería y eso sí que no tiene más, más historia bueno pues eh, yo me voy a quedar con todos estos con todos estos regalos que me ha hecho Loli porque en el taller eh, vamos a hacer eh, trabajos con este tipo de tejidos vamos a hacer alguna cosilla nada que ver con lo que hace loli ni mucho menos pero sí que vamos a, a utilizarlos y bueno pues eh, muchas gracias loli gracias por ser como eres gracias por tu generosidad gracias por ser buena compañera y sobre todo por esta maravilla de regalo que me has hecho eh, chicas os voy a dejar el enlace a la tienda de loli creo que me ha mandado eh, sí veis me ha mandado las referencias yo las voy a dejar abajo de, en la cajita de información así cuando veis a la tienda pues ya tenéis una referencia por la que guiaros y sabéis más o menos qué tipo de tejido es el que estamos utilizando mirad este que es eh, este colorcito salmón es m2 este que es el morenito que yo llamo es m3 veis todos es punto de algodón todo es punto de algodón yo el que utilizaba era punto de seda os digo igual no tiene nada que ver con ese tipo de tejidos van muy bien el que yo tengo pero por supuesto este es fabuloso eh, este de aquí es el. mira esta es la licra fijaros la diferencia entre esta licra que os digo además eh, creo que loli lo hizo en un vídeo como eh, a pesar de estar manipulando el tejido esté tan finito tan delgado no sé si sí te... quiero deciros que este tipo de tejido hay que coserlo con agujas eh, específicas para ellos tenemos la aguja eh, jersey que le llamamos aquí o punta redonda vale eh... Yo, por ejemplo, lo tengo, ya os lo he enseñado en otras ocasiones, yo lo tengo en, en un, una medida muy pequeña, porque es un número 70, muy finita porque son tejidos muy delicados, pero también a veces he cosido tejidos elásticos más gruesos y entonces me viene bien tener, por ejemplo, esta que me va del 70 al 90 cualquiera de ellas y cualquiera de las marcas os sirven yo utilizo estas si no coséis con este tipo de aguja la licra no va a coser se os va a enredar el hilo y además el punto va a saltar eso lo tenéis que tener en cuenta y este de aquí este que me ha encantado que es un color piel piel me ha encantado este es también punto de algodón m1 yo os voy a dejar las referencias escritas todas en la cajita de información igual que os voy a dejar la referencia de los tejidos eh, rígidos vale bueno pues vamos a seguir haciendo más tutoriales sobre muñequería porque así me lo estáis pidiendo tenéis dudas que estamos intentando resolver con estos vídeos de, de orientación eh, no soy profesora de nada simplemente lo poquito que sé es lo que comparto y cuando necesito ayuda pues la pido a las más grandes <ríe> En esta ocasión, cuando he necesitado saber algo más sobre tejidos elásticos, pues fue Lori la que, la que me ha ayudado y la que me ha asesorado un poco sobre este tipo de tejidos. Eh, gracias a vosotras, chicas, por seguir aquí. Gracias por la aceptación del canal, por todos esos deditos arriba y por todas las suscripciones que vamos teniendo. Gracias a vosotras, el canal va subiendo. Y bueno, pues gracias a todas las compañeras que también me están ayudando a que mi canal sea cada vez más conocido y sobre todo pues bueno en esta ocasión dar las gracias a Loli Millán y sobre todo por sus enseñanzas porque también fue una de mis primeras profesoras, <ríe> las primeras muñecas que yo hice fueron con Loli y bueno pues eh... Seguiré haciendo alguna de ellas si el tiempo me lo permite, porque la verdad es que sus lolitas sus Mariloy, no sé, es que tiene tantas muñecas que, es que me encantan. Y los culoncetes, no he hecho ninguno, espero hacer alguno pronto porque es que me encantan, son súper bonitos. Pero no tengo tiempo ya, la vida no me da mucho más. Eh, gracias por estar aquí y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga, chao.